El de régimen de consecuencia veloz. Hoy se vence el plazo de las famosas declaraciones juradas de bienes. ¿Eres tú hiciste la tuya. ¿Cuántos millones de declaraste? De declaraciones de bienes jurados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Víctor Bellier declaró cuánto fue. ¿En ¿15 millones 20? ¿Vito? 12 millones declaró Víctor. ¿Y esto? te declaró unos cuantos millones? ¿Cuánto declaró Toti? ¿La, la de Víctor Puntier. No, Víctor Puntier, 50 millones. Señores, miren. Hay que reírse que uno va a ser? La famosa declaración jurada de bienes. Una poquita, otra abultada, otra que me equivoqué, otra ratificada. La Cámara de Cuentas, perdón, la Cámara de Cuentas no dice nada. El presidente Luis Abinader dijo que le iba a dar una prórroga y que.. Los que no hicieran su declaración con tiempo iban a ser removidos de sus cargos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se cumple, yo no oigo a nadie. No. Yo no he visto revisión. Eh, la Procuradora General de la República, una señora que irradia confianza, Dijo que iba a revisar todos los expedientes de declaración también. Escuché yo por ahí. Y vamos a ver, porque esas declaraciones como que nadie quedó conforme con ninguna. Porque el que no la hizo muy bajita, la hizo demasiado abultada o, o, o no tiene con qué justificar que fue el caso de unos de tantos que salió a colación de la ministra de, de la Juventud, que... Declaró unos bienes por 70 millones de pesos. Uh -huh, sí. Que como que en, en cuatro años no hay un soporte de una abundancia de esta joven y que uno quisiera, ¿no? Que el tener dinero no es malo, ¿eh? Ojalá yo pueda hacer declaraciones de bienes de 200 millones. Ahora, lo que está en discusión es que si usted es un funcionario, una funcionaria pública debe de transparentar que ese dinero ha sido bien habido, no mal habido. Que un dinero que usted se lo ganó trabajando, una herencia, lo que sea. Porque el dinero no es malo, eso es mentira. El dinero no es malo. Lo malo es lo que usted hace con el dinero. Pero si usted lo usa para bien, si usted lo adquirió de buena ley, trabajando honradamente, no hay problema. Si usted no lo adquirió ni atracando, ni robando, ni vendiendo sustancia prohibida ni nada de eso está bien usted puede declarar todos los millones que usted quiera ahora es justo y necesario que en este país se comience a cumplir el régimen de consecuencia hasta que eso no suceda Entonces, esos funcionarios que hicieron sus declaraciones de bienes esos funcionarios que dijeron que tienen tanto que se compruebe la Cámara de Cuentas que se certifique. ¿tú ves? Y eso que todavía no lo han hecho, por algo no lo han hecho, Veloz, pues yo no entiendo. Yo no entiendo por qué, si usted sabe que por ley, automáticamente usted queda nombrado, o usted gana una selección, una posición, una curul, diputado, senador, presidente de la República, si usted es nombrado como, como, como ministro, como director, Usted debe hacer una declaración de bienes Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, yo bocié, brinqué, desde antes de, la del alcalde saliente, Alex Díaz, y del alcalde entrante, yo no lo he visto, no sé si está en la cámara de cuentas, en la página oficial, yo no lo he visto, ¿Qué debió de hacerse. Es una práctica bonita, transparente, a los que vayan a servir, de forma seria. Usted dice: Mire, yo entré con 10 pesos, salí con 20, con 30, pues no importa, usted puede ser. Eh, usted en un año se puede hacer rico. En un año usted puede hacerse rico. Eso no es el problema. Pero que lo diga, ¿de qué forma? Porque usted es una, una persona física pública. Una persona física jurídica pública. Se si calva el término. Uh -huh. Entonces, no veo régimen de consecuencia. El presidente. Bueno, al momento, Roberto, Ajá. alrededor de las 9 de la mañana, solamente 3.617 personas, funcionarios, funcionarios actuales y ex-funcionarios, habían dado su declaración jurada de bienes. ¿Se adivina cuántas personas faltan? ¿Cuántas? Dime número. 3.000. ¿Cuántas? 3.000. O sea, R que, que casi el 50%, es, casi el 50 no ha hecho sí. su declaración jurada de bienes. Entonces, yo quiero saber... El, el régimen de consecuencia que hoy cumple, hay que ser claro y preciso, hoy cumple las personas que fueron nombradas el 16 de agosto, porque recuerda que es 30 días a partir de su entrada o salida del puesto. Pero, por ejemplo, en el caso de, de, del alcalde saliente, el alcalde entrante de San Francisco de Macorís, tanto Alex Díaz como Siquio, yo no he visto declaración jurada. No sé si los alcaldes están exentos a las declaraciones juradas, bueno, Abel Martínez tiene su declaración jurada de bienes en la Cámara de Cuentas. Yo no entiendo. Hasta los regidores, esos son los primeros, uh -huh. como se dice, los honorables regidores, deberían de hacer su, su, su declaración de bienes. Es más, voy a abrir la, la, la línea. 809, póngame el teléfono, señor director, por favor, dentro de sus posibilidades técnicas. El teléfono aquí del estudio, el 809-725-0505. A ver qué opina la gente, si, si a, a lo mejor soy yo que estoy equivocado. Si usted quiere que los alcaldes presenten su declaración de bienes, el alcalde de San Francisco de Macorís, el actual, Ciclo NG de La Rosa, y el alcalde saliente, Alex Díaz, su declaración de bienes, para saber con cuánto entran, en el caso de Alex, con cuánto salió, y para saber con cuánto entra el alcalde y saber con cuánto va a salir. Bueno, y si tiene empresa privada y todo eso, sería bueno. Así que, si usted quiere dar su opinión, nos puede llamar al 809-725-0505. Eh, Veloz. Bueno, yo honestamente, más que preferir, entiendo que debe ser obligatorio. No, la ley. La porque ley, son la, funcionarios la, de, públicos. De por ley es obligatorio. Exacto. Eso es la ley. Si es una le lo que pasa es que esa ley actualmente, más que para que se cumpla, se está viendo como un acto protocolado, al menos así lo Correcto. estoy viendo yo. Bueno. O sea, hacerlo por hacerlo. porque hay que hacerlo? Sin indagar verdaderamente. Bueno. Eh, eh. Yo, que fuera funcionario público, yo no hubiese esperado hasta este día. Porque eso dice mucho. Entonces, una cosa es lo que usted dice y otra cosa es la realidad.